El Naya es uno de los foros y eventos de tecnología más importantes de Francia. Nos fuimos a Bordeaux, a Francia, en uno de los palacios de convenciones más importantes de la ciudad. voy a mostrarles en este video un poco de lo que fue ese evento que en realidad estuvo centrado en lo que yo creo es más importante en este tema de la inteligencia artificial que es lo que tiene que ver con socializar y divulgar el impacto que día a día tiene y va a seguir teniendo en nuestras vidas lo que son los algoritmos de inteligencia artificial El evento se dividió en pequeñas conferencias realizadas en salas donde se tocaban temas específicos sobre la inteligencia artificial y el Big Data, entre otros temas y un salón de conferencias con mayor aforo donde se realizaban las ponencias más importantes. y de cloud y de Partner de Microsoft. Y él es animada por Nicolas Roussel, que va a lui se esto porque es él, y es un gran garçon. Sí, oui, es un trop gran garçon, y va a presentar este atelier. Je vous laisse le micro. Participaron en empresas importantes de la tecnología a escala mundial y también pequeñas startups francesas dedicadas a temas diversos en el campo de la inteligencia artificial salud, deporte, geociencias, industrias los desarrollos tecnológicos se dividen en dos la inteligencia artificial aplicada a la mecatrónica y a la robótica y la inteligencia artificial puramente dedicada al software la inteligencia artificial está en prácticamente cualquier dispositivo que tengamos en casa y va desde un presentador de televisión totalmente programado con algoritmos de inteligencia artificial hasta los vehículos autoconducidos Merci d'avoir créé cet événement, parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais il y a quand même un besoin de pédagogie, d'échange et je dirais de déminage, hein, comprendre ce que c'est, c'est quelque chose de très complexe. On confond souvent l'intelligence artificielle tout simplement avec le numérique, avec des usages simples. Euh, le deep learning, ce n'est pas la même chose, donc on a besoin encore de, de, de déminer ce concept et puis aussi je parle de, de pédagogie, de rassurer. Cuando hablamos de mecatrónica en inteligencia artificial, nos referimos a robots que simulan el comportamiento humano. Y cuando hablamos de software, nos referimos a programas de computación diseñados para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como por ejemplo el machine learning o el autoaprendizaje. Si ustedes ven acá abajo, ahí ven un juego de fútbol eh, realizado por unos robots. Entonces esta empresa eh, se encarga entonces de ese tipo de cosas, de utilizar robots para hacer deporte. Tengo una foto. La este año en el canal vamos a hablar un poco más del tema y vamos a ver cómo utilizar las herramientas y los algoritmos de inteligencia artificial para resolver problemas de ingeniería como los que regularmente estamos resolviendo en el canal. C'est parti, ça va replier. Je okay. peux me stopper en touchant le haut de ma tête. Non, il ne faut pas toucher, vous le stoppez quand il veut toucher. En fait. Non, a pas, non, pas mais là, il fallait toucher le haut de la tête. Non, non, toucher la tête, c'est pour l'arrêter. Ah, la oh mais... oui. <rire> ah, ça va c'est pas grave. Venez, je lui ai fait la formation 5 fois. Non, c'est pas cinq fois. parce qu'elle n'a pas coupé le colis. exactement. Ну, это функция у тебя. Vous Voyez avec ces chiffres le, le, le fossé gigantesque qui est en train de se creuser maintenant, parce que ce sont des investissements euh, actuels, dans l'intelligence artificielle qui est la nouvelle frontière, qui crée les nouvelles barrières à l'entrée de l'économie de demain, celle qui va permettre à vos enfants et aux miens de bosser peut-être en Europe un jour la personne tard, ah ben est en retard, c'est un mauvais salarié. Non, vous ça parle un le C'est pas mal, mal, mal, mal, mal, donc, donc je crois que là, il faut ramener la question de la tanto la investigación como la inversión en inteligencia artificial se la llevan casi todas tanto china como los estados unidos el resto del mundo no alcanza ni el 15% de la inversión hay una frase muy común que dice que el software se está comiendo al mundo real y al hardware yo coincido con esa conclusión además el internet de las cosas será el internet de todo tendremos casi todos nuestros dispositivos conectados a internet produciendo datos y datos y datos cada segundo por eso los expertos afirman que los datos son el petróleo del futuro hoy en día el cibercrimen es la nueva mafia tenemos miles y miles de casos de delitos cibernéticos usando inteligencia artificial estas son algunas de las conclusiones de este evento mi opinión personal es que todos debemos saber por lo menos qué es la inteligencia artificial, cómo impacta nuestra privacidad, nuestro día a día, nuestros hijos, nuestro trabajo. Hasta acá el video, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.